Para tener un cambio completo, Claudia necesita un nuevo outfit, así que le daremos otra sorpresa. La mejor forma de dar a conocer tu cambio es presumir los niños.